Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 Psicología. Es un curso obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la carrera de Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de Taller de Investigación 1 Psicología. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel o grado las competencias generales Aprendizaje Autónomo, Comunicación Efectiva y Gestión de TIC, así como una competencia específica de la carrera Investigación Científica en Psicología. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite elaborar un trabajo de investigación de grado, aplicando herramientas de análisis de información, realizando el diseño metodológico pertinente, sustentando sus hallazgos y comunicando sus resultados. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de ejecutar el plan de investigación considerando los procedimientos adecuados para su concreción.